En la primera, después de la portada. Esta camiseta muy única, 100% única. Pero no es la única camiseta que es única. Hay one more thing. Que ¡Uh! lo vamos a mostrar ahora. El diseño es el mismo que la camiseta original del de evento de septiembre de 2020. Es idéntica. Bueno, es que es la misma además, <risa> pero es una colección, es la colección oficial de Mario Films. Esta camiseta es igual y es 100% algodón, 100% única y como siempre, 100% Mario Films. <risa> Y hemos creado un vídeo animado sobre esta camiseta y os vamos a mostrar ahora.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 Y estoy contento de presentar que esta camiseta estará disponible 17 de enero. Uh, decir, ¡Hoy! Igual que la camiseta Mario Films January Event 2021. Estará disponible uh, Y aquí está nuestra amiga Eva. ¿La recordáis? ¡Sí! sí. Las camisetas de Mario Films, antes de que llegue la colección, eran increíbles.